Hola, hola, buenos días. aquí estamos comentando un día más en la taberna y hoy os traemos un nuevo episodio de la coctelera de Hearthstone Una serie en el canal que lo que hacemos es, os publicamos una encuesta en Twitter para vosotros, para que votéis ahí entre un par de cartas Y de la carta ganadora de esa encuesta nosotros hacemos un mazo, o tratamos de sacar un mazo que funcione decentemente O al menos que sea divertido, entonces... La carta ganadora esta semana era la Sacerdotisa Balish, que bueno es una legendaria de sacerdote que lo que hace es repone un cristal de mana vacío por cada hechizo lanzado este turno. Entonces la idea que nos llevó era, apartándonos de los mazos que se han estado viendo de sacerdote, ya sea el de los jabalís o, o el de Fatiga, eh, hemos llegado a la conclusión de que lo que había que probar con esta carta era un Sacerdote sombras. O, o algo al estilo de un sacerdote sombras Y la verdad es que ha salido un mazo bastante decente, bastante divertido Funciona bien contra eh, cartas, o bueno, cartas, mazos de tipo agro que se están viendo ahora Como por ejemplo el, el Demon Hunter, así súper agresivo Luego también contra el Guerrero Piratas, contra el Mago robots O sea, contra ese tipo de mazos más o menos Va, va bien, o sea, tienes cartas como para poder defenderte, para contestarle Y, y si el RNG más o menos te bendice y, y robas bien eh, Puedes contestar bastante fácil Entonces, eh, hemos podido meter en el mazo cartas de, de la nueva expansión Era obligatorio, más o menos Y hemos podido meter eh, esos nagas para poder, bueno... Actualizar, digamos, los mazos antiguos de sacerdotes sombras Ya sea para reducir coste de hechizos Para tener un poco más de presencia en mesa eh, Para robar cartas, que es importante Entonces, bueno, más o menos ahora pasaremos a hacer Un, un análisis del mazo como siempre Y nada, ya sabéis Estados atentos para la próxima encuesta de la coctelera Bien, metiéndonos ya en faena Teniendo en cuenta eso El, el estilo de mazos que están jugando actualmente La idea era poder limpiar la mesa de forma sencilla o al menos que no tuviéramos complicación a la hora de limpiar la mesa entonces tenemos cartas como por ejemplo los susurros de las profundidades para silenciar una carta nuestra que al fin y al cabo lo del silencio nos da igual lo que queremos es que tenga puntos de daño suficientes como para limpiar lo que hay en la mesa también tenemos la hoja de paño en las sombras que por cada hechizo que utilicemos de las sombras hace un punto de daño a todos los enemigos, entonces combinan esas dos cartas que hemos nombrado, combinan muy bien. También tenemos el paria defias que por coste de dos hace dos de daño con un grito de batalla que está muy bien. También tenemos el despellejador del vacío que va a solo uno, pero bueno, nos sirve porque lo normal es que acumulemos hechizos en, en la mano o al menos que tengamos por lo menos siempre dos, tres, cuatro hechizos. Y eso nos da un poquito de daño como para poder limpiar la mesa con tranquilidad Además, tenemos nuestro poder de héroe que hace dos puntos de daño al objetivo que queramos Entonces siempre puede ser eh, más fácil de tajerear el, el enemigo que queremos limpiar Con todo esto que ya sabemos sobre el control del, de la mesa, el control que tiene nuestro mazo Lo importante es ir a la cara O sea, hay que estamparse es su mazo rápido que no debería costarnos... Eh, si la partida va encarrilada No debería costarnos ganar Y va una cosa detrás de otra Tenemos combos bastante buenos Como para poder hacer mucho daño a la cara Ya sea por ejemplo usar esa aguja de paño En las sombras con el auge en las sombras Para robar más cartas Utilizar también el mago sangriento Talnos con Los fragmentos del vacío para en vez de hacer 4 a la cara hacer 5 a la cara Usar el maligno psíquico Para eh, con todo ese combo Que tenemos de sacar hechizos eh, hacer daño muy gratuito a la cara, utilizar el espíritu ensombrecido, usar también el amuleto de eternidad cuando ya han muerto los espíritus ensombrecidos, o sea tenemos muchas formas de hacer daño directo a la cara pero además con los bichos que tenemos encima de la mesa hay que tradear inteligente o tradear lo mínimo posible como para meterle mucha presión a él y que siempre vaya él por debajo en vidas o al menos esa es la idea. También eso, ¿no? Es un sacerdote distinto, al menos no es nada parecido a lo que ya se ha visto en, en, otros, en otros mazos, ¿no? De lo que se está jugando ya, que es de control, de misión, de vale, vamos a aguantar aquí, vamos a curarnos, vamos a controlar la mesa, matamos al oponente de asco y ya luego ganamos la partida. Entonces, la idea era eso, sacar un mazo rapidito que pudiéramos... Limpiar la mesa, jugar partidas rápidas, ir a la cara, o sea, un mazo agro, entretenido, divertido, que te tuvieras que calentar la cabeza a la hora de, de jugar un poquito para cuadrar los números y que todo fuera bien. Y no tener que aguantar, pues eso, esas partidas eternas de, bueno, vamos a matar al otro por fatiga O vamos a robar cartas aquí, vamos a completar la misión, vamos a robar cartas Hasta que tengamos nuestro amuleto mágico que literalmente nos hace ganar Y ya está, porque eran partidas muy, muy largas Ahora bien, ¿cómo vamos a, a utilizar la sacerdotisa Valhish, o Valhish en, en este mazo? O la idea de cómo vamos a utilizarla en este mazo es... Ser capaces de completar turnos Es decir, si nos faltan Dos de maná y hemos usado dos hechizos O si nos falta uno de maná y hemos usado un hechizo O algo así En, en ese tipo de situaciones Literalmente queremos quemar esa carta para tirarla Y continuar Esa presión, o sea que, que Generemos turnos de, si, tu, si tenemos Tres de maná y hemos gastado un hechizo Pues la usamos y en vez de tener Un turno con tres de maná, usamos un turno Con cuatro de maná, o sea es para acelerar más ese arranque inicial al, al principio o para cerrar la partida O sea, si, si hemos usado hechizos y estamos a punto de, de, de ganar porque le queda muy poca vida Pues podemos utilizarla para ya, ya sea contar esos manas extra para, para el letal o para continuar apretando si ya estamos a puntito a puntito de ganar la partida entonces, eso lo podemos convear como hemos dicho al principio, lo podemos convear con el guardia de la reina, que está muy bien, que por cada hechizo que se ha usado este turno, tiene más uno más uno, o sea Lanzamos hechizos, usamos la sacerdotisa, lanzamos más hechizos y luego invocamos al guardia de la reina Que se nos queda un bicho bastante tocho en mesa, un 4-5, un 5-6 o algo así quedan, quedan números bastante buenos Luego, ¿cómo más lo podemos utilizar? Como hemos dicho ya, eh, con talmos usamos también los fragmentos del vacío Ahí, metemos a la sacerdotisa y ganamos maná para poder utilizar más, más hechizos o para invocar, por ejemplo, el amuleto de la eternidad cuando ya se han muerto los espíritus ensombrecidos, etcétera O sea, para al fin y al cabo, para completar turnos que se nos quedarían a medias o, o que tendríamos que jugar más tarde si no tuviéramos esta carta. Y con esto cerramos el mazo y el capítulo de la coctelera de hoy. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado. Que os haya dado esa, esa idea para jugar algo diferente dentro de todo lo que hay ahora mismo en, en el panorama de Hearthstone. Que bueno, al fin y al cabo, pues para esto está la coctelera, ¿no? Para probar cosas que están más o menos fuera de, de lo común. Bueno, de, todo depende de la carta, ¿no? Pero esta semana se ha dado a eso o al menos nos ha dado a eso. También... Eh, recordad lo de siempre Os dejaremos el mazo o el código del mazo En la, en la descripción para que lo podáis consultar y, y nada, copiar rápidamente Para que lo podáis importar A vuestra colección de Hearthstone Y nada, recordad lo de siempre Seguidnos en Twitter Que lo tenemos aquí en, en la descripción Que publicamos todos los domingos ahí La coctelera y material Bueno, contenido en general Relacionado con el mundo de... De Blizzard, del, del WoW y de Hearthstone Un poquito Y nada, eso es todo, espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego Adiós